soy Gabriela Hernández y les damos la bienvenida una vez más de parte del Sistema de Información para la Artesanía Cial de Artesanías de Colombia a una nueva charla virtual Artesano Digital de 2017. Como ustedes saben, ofrecer una buena experiencia a los clientes es una de las prioridades de los negocios en internet y por esto, durante este webinar hoy van a poder conocer los conceptos y métodos de investigación en experiencia de usuario y los canales de atención y herramientas utilizadas para ofrecer un excelente servicio al cliente en línea con el fin de potenciar, potencializar la reputación de su marca en internet. Por este motivo hoy nos acompaña Jay Cárdenas, él es diseñador especializado en experiencia de usuario quien actualmente se desempeña como investigador de experiencia de usuario en la plataforma de negocios digitales Digas enfocado en su trabajo en la comprensión de las expectativas, comportamientos, necesidades y motivaciones de los usuarios. De igual forma, Yair trabaja en Autoya, un proyecto familiar de comercio en línea que nació en 2012 y que actualmente se reconoce como negocio exitoso. Yair, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, te dejamos a todos nuestros asistentes para que nos cuentes hoy de qué se va a tratar esta charla atendiendo a mis clientes en internet. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, pues eh, la idea de la charla es explicarles qué es la experiencia de usuario eh, y cómo la experiencia de usuario finalmente afecta eh, el servicio al cliente. Entonces, eh, pues les voy a dar eh, la definición de experiencia de usuario. Eh, Vamos a ir, digamos, paso a paso. Les voy a mostrar herramientas para hacer eh, investigación de usuarios, para conocer más a los clientes y les voy a nombrar los distintos canales que pueden utilizar para eh, tener un servicio al cliente exitoso. Entonces, pues sin más preámbulo, eh, comencemos con la presentación. Listo. Entonces, primero que todo, eh, que es experiencia de usuario o UX, User Experience, eh, en pocas palabras, es cómo se sienten las personas cuando usan algo. Y el ideal o lo que, a lo que le tenemos que apuntar es que las personas se sientan enamoradas al usar nuestros productos o servicios. ¿Por qué? ¿Qué hacen las personas enamoradas? Pues digamos que solo hablan bien de la otra persona y se sienten eh, de algún modo eh, muy bien eh, todo el tiempo. Entonces, eh, el ideal es que nuestros clientes o personas que están usando nuestros productos o servicios se sientan de ese modo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el diseño de UX es el arte y la ciencia de generar emociones positivas. Entonces, acá vemos un gráfico en el que todos los frentes se centran en el cliente. Entonces, tenemos la tecnología, el diseño y el modelo de negocio. Todo se centra al cliente y todo está enfocado a él. Entonces, eh, lo ideal para digamos, construir esas emociones positivas sería conocer mejor a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Entonces, ¿cómo podemos conocer mejor a los clientes o usuarios que tenemos eh, pues con nuestro negocio? Lo ideal sería poder escucharlos y poderlos ver para así conocer sus necesidades, sus expectativas y sus comportamientos. Entonces, eh, pues acá les estoy presentando eh, unas metodologías para eh, poder conocer más a sus clientes. Uno puede escuchar a sus clientes eh, a través de encuestas o hablando pues, con los mismos clientes, con los mismos usuarios. Y puede observar cómo se comportan con sus productos, eh, sean digitales o físicos, a través de prototipos. Pueden tener un prototipo y lo pueden probar y pueden hacerle un seguimiento pues, a través de su uso con ya una persona que lo esté utilizando. Y también a través de tendencias en datos, que es un tema más digital, pero pues que más adelante se los voy a explicar. Entonces, bueno, eh, para conocer a sus clientes podemos utilizar estas herramientas. Eh, la primera se llama Google Fonts. Eh, es gratis, es eh, muy sencilla de usar. Y a través de ella, ustedes pueden hacer encuestas eh, con, con sus usuarios. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, como les hablaban en la presentación, pues eh, el producto que yo manejo, eh, mi, mi proyecto familiar, eh, se llama AutoYa y una forma de conocer a nuestros clientes eh, pues fue a través de la realización de encuestas y pues las encuestas eh, las construimos a través de Google Forms. Lo que hacíamos o lo que hacemos es preguntarles al, a los clientes que realizaron una compra exitosa, sea alguno de, nuestro, de, de nuestros productos, llantas, servicios, eh, baterías, eh, que respondieran... Eh, pues qué tal les había parecido el servicio eh, de una escala de 1 a 5 y qué podríamos hacer para, para mejorar el servicio. Entonces, pues eh, a raíz de esto, pues obtuvimos bastante feedback y pudimos, digamos, que tomar decisiones no basadas en, digamos, en lo que nosotros pensamos como negocio, o en nuestros intereses objetivos, sino ya más pensado en el cliente y en los usuarios. Entonces, estábamos escuchando a los usuarios para que ellos tuvieran eh, un canal en el que pudieran decir eh, sus necesidades o sus quejas y nosotros así tomar decisiones de negocio y de diseño y digamos que cambiar esas cosas que pueden mejorar eh, nuestro producto. En el caso de nosotros, eh, pues como les estoy mostrando, es un e-commerce, una tienda virtual. Eh, comercializamos eh, llantas y accesorios para vehículos y, y esa es la metodología. Digamos que las la formas de, de, de Google Forms eh, las enviamos a través de correo electrónico, a través de newsletter. Entonces, eh, tenemos una base de datos que vamos construyendo y a todos esos usuarios que realizaron una compra exitosa, eh, pues, les enviamos la encuesta. Entonces, eh, eh, bueno, la herramienta es muy fácil de usar. Se las voy a mostrar un poco. ¿Cómo fue? ¿Cómo Se puede añadir un título, se pueden añadir opciones múltiples, eh, preguntas, eh, una respuesta corta eh, o un párrafo, eh, cómo fue tu experiencia al comprar con nosotros. Y esto es para un párrafo largo. Podemos eh, incluir imágenes. Eh, podemos incluir nuestro, nuestro logo eh, o lo que necesitemos para orientar a, a nuestros usuarios. Eh, tenemos selección múltiple. Eh, tenemos muchas posibilidades. Eh, y entre más exploremos la herramienta, eh, pues más las vamos a encontrar y digamos que lo bueno es que es gratuita y no tenemos que hacer una gran inversión para pues para para utilizarla entonces eh, pues lo fundamental es tener una base de datos a la que podamos enviar las encuestas y pues tener una encuesta ya formalizada y más finalizada para que las personas respondan eh, bueno entonces siguiendo con la presentación eh, otra forma de conocer a nuestros usuarios, clientes o, o a las personas que hacen uso de nuestros productos puede ser también a través de una taza de café, se les puede invitar un café, eh, uno puede hablar con ellos, les puede mostrar eh, digamos, el producto, el prototipo, se le pueden hacer preguntas de qué le parece, no sé si es físico, la textura, la calidad, eh, todo se le puede preguntar. Y ahí también podemos obtener eh, eh, feedback muy valioso para poder iterar o volver a trabajar sobre el, el producto y mejorarlo constantemente. Eh, el otro del que les hablaba es el prototipo. Eh, puede ser digital eh, o físico. Eh, digamos, podemos tener acá... Digamos que esto puede ser un prototipo y podemos poner a los usuarios a hacer determinadas acciones eh, que sean valiosas para nosotros como negocio y para ellos. Entonces, eh, si tenemos un prototipo de un e-commerce para... Si tenemos un prototipo para un e-commerce, entonces... Eh, podemos poner al usuario a, a, a hacer una compra, eh, añadir un producto al, al carrito, a, a llegar al e-commerce, a finalizar el proceso y podemos ver en qué punto el usuario, pues eh, como que tiene problemas o dificultades, entonces eh, podemos mejorar pues esos puntos. Eh, otra herramienta que podemos utilizar para observar el comportamiento de los usuarios se llama Google Analytics. Al igual que Google Forms, eh, es gratuita. Y pues lo bueno de Google Analytics es que tenemos eh, acceso eh, a los comportamientos o a las acciones que están realizando nuestros usuarios. Entonces, si me permiten un segundo, voy a acceder a mi cuenta para mostrarles qué información tenemos qué información tenemos en, qué información tenemos en, en Google Analytics. Bueno, en este momento también a todos ya les enviamos por el chat de preguntas eh, el link de Google Analytics para que también puedan conocer la plataforma. la contraseña no me sirvió la contraseña bueno voy a continuar mientras puedo acceder porque tengo un problema con la cuenta entonces bueno estábamos en, en el tema de google analytics ya más adelante les voy a volver a mostrar por la cuenta con todo lo que se puede hacer entonces para continuar con el tema ahora vamos a seguir con, el, eh, con los canales tradicionales de atención al cliente entonces eh, tenemos dos, tenemos eh, el teléfono y tenemos el correo electrónico entonces eh, en nuestro e-commerce por ejemplo eh, tenemos eh, los teléfonos acá a la mano eh, y los colocamos en una posición destacada porque muchas personas prefieren eh, digamos que el trato y la rapidez eh, que da el canal del teléfono eh, entonces las recomendaciones es pues, para eh, tener un buen servicio al cliente a través de este canal es eh, estar en un ambiente en el que no haya ruido eh, Tener buenas herramientas, si digamos se maneja un dispositivo móvil o un celular, eh, pues eh, tenerlo actualizado, que sea rápido, que no se bloquee, entonces todo eso es importante. Eh, para este canal también es importante tener unos lineamientos eh, que le comunican a nuestros clientes eh, que somos una empresa eh, pues seria y profesional, entonces eh, los lineamientos pues básicamente son eh, la presentación de la empresa y pues el manejo del lenguaje. Entonces eh, digamos que acá tenemos a, abajo a la derecha un canal alternativo que es el canal de chat online y pues vemos como la asesora eh, pues tiene un saludo, eh, se presenta la empresa, eh, el nombre del asesor lo vemos eh, y lo ideal sería que la asesora pues pudiera personalizar, eh, digamos, la experiencia del cliente. Entonces, si uno le dice el nombre al asesor, el asesor pues debería después decirle el nombre a uno. Entonces, por ejemplo, hola, estás hablando con Yair, entonces, buenas tardes, señor Yair, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, entonces, de eso se trata. Eh, el otro tema eh, es... Bueno, Yair, antes de continuar con nuestra charla, queremos que nos expliques qué es experiencia de usuario y cómo se aplica este, esto al servicio al cliente. Ah, ok. Pues como les comentaba, eh, experiencia de usuario es eh, que las personas se sientan bien al usar eh, nuestros servicios o productos. ¿Cómo se aplica a servicio al cliente? Eh, se aplica en que uno tiene que construir experiencias en las que los usuarios se, se sientan completamente pues, bien, que se sientan tan bien que puedan llegar inclusive a recomendar nuestra marca o nuestros productos o servicios a las demás personas simplemente por el hecho de haber tenido una experiencia en la atención en el servicio, eh, pues utilizando nuestro, nuestro producto. Listo, gracias. Vale. Eh, entonces, eh, el otro ítem del que les estaba hablando eh, es el lenguaje. Eh, tenemos que procurar manejar un lenguaje simple y accesible. Eh, no puede ser lleno de tecnicismos porque las personas eh, se van a confundir y pues no estamos tratando con máquinas ni con robots, sino pues con seres humanos y tenemos que tener en cuenta que ellos no son expertos en lo que nosotros estamos ofreciendo, entonces tiene que ser un lenguaje totalmente eh, accesible. Eh, entonces, bueno, esos lineamientos, si los manejamos en estos canales alternativos, pues deberíamos manejarlo también en los canales tradicionales como es el teléfono y el correo electrónico entonces eh, pues en el teléfono también tenemos los lineamientos de dar el nombre de la empresa eh, desde qué área se le está atendiendo eh, cuál es el asesor que le está atendiendo e intentar personalizar la experiencia eh, pues eh, tratando a la persona eh, a través de, del nombre eh, bueno, hagamos una prueba acá con la asesora. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Hablas con Jai? Necesito cotizar unas llantas. Entonces, esperemos a ver qué nos dice la asesora. Y podemos continuar con el siguiente canal, que es el canal del correo electrónico. En el correo electrónico, eh, la recomendación es, es tener una cuenta dedicada, o sea, una cuenta de correo electrónico. Eh, acá ya respondió la asesora, eh, vemos que personalizó la, la experiencia, eh, me nombró y pues supongo ya vendrá todo el asesoramiento y todo el servicio al cliente para que yo tenga una experiencia fácil y bueno. Digamos que me da pereza ponerme a buscar y el chat me parece más rápido, entonces para mí eso es el ideal y la experiencia haciendo eso pues sería mejor. Entonces, pues espero tener una buena experiencia utilizando el chat online. Entonces ahí me pregunta qué medida necesito, entonces eh, yo le puedo decir la verdad, no sé de medidas, pero mi auto.. Móvil es un Volkswagen Golf eh, del 2012, es me sirven. Entonces eh, continuando eh, con los canales, el correo electrónico eh, nosotros para, para ventas eh, manejamos eh, un correo electrónico que se llama ventas arroba auto, ya, Co. Y digamos que todos los canales pues tienen su, su correo dedicado por ejemplo hay uno de soporte en el que procuramos solucionar temas que son más técnicos y se llama soporte@autolab.io entonces eh, en ese canal de correo electrónico eh, pues digamos que también tienen que estar los mismos lineamientos de los que hablábamos y, y pues eh, acá respondió Stephanie otra vez entonces eso también es importante eh, decirle al, al cliente o al usuario que está trabajando en solucionar su, su inquietud entonces pues que espere un momento hasta que se dé solucionar entonces bueno con el correo electrónico pues nosotros eh, lo utilizamos, digamos, para el tema de cotizaciones, eh, eh, ya cuando son, digamos, ventas muy grandes o cuando nos contactan también a través del formulario de contacto. Entonces, eh, estos ya son otros canales alternativos que ya les voy a explicar más adelante, pero, pues, básicamente la idea es tener unos lineamientos eh, de marca que sean consistentes y con eso nosotros comunicamos una unidad y que hay un equipo serio y profesional detrás de nuestra marca. Entonces, bueno, continuando con los canales alternativos, entonces tenemos varios. Primero tenemos Zendesk, que es el que estamos mirando acá. Hay muchísimos. Eh, en Google pueden encontrar, hay uno que se llama Olark, si no estoy mal y hay muchísimas herramientas, eh, pero el que usamos en nuestra tienda online se llama Zendesk Chat, eh, y pues básicamente es un widget que se incluye en la página, eh, tiene un dashboard o, o, o escritorio donde todos los agentes, o sea, todos los asesores, eh, se conectan, y cada vez que entra una persona al sitio web, eh, eh, el componente les avisa que entró una persona nueva y entonces eh, pues ellas eh, proceden a atender al usuario. Entonces acá vemos que Stephanie ya respondió. Entonces ya me está hablando de promociones, eh, me está hablando de marcas. Entonces vemos cómo eh, también es importante dar distintas soluciones a las posibles dudas o inquietudes que tengan nuestros usuarios a través de este canal en particular entonces bueno como segundo canal alternativo eh, bueno lo, lo, lo interesante de este canal es que es muy rápido intuitivo eh, la respuesta es instantánea, eh, entonces la gente como que eh, le gusta mucho y, y digamos que la, la posibilidad de convertir a un cliente a una venta final eh, a través de este canal eh, son hartísimas. Eh, digamos que este es uno de los canales con más fuerza, por lo menos que en nuestro e-commerce. Nos ha dado resultado, entonces eh, se lo recomiendo totalmente. Eh, chat online, eh, creo que es indispensable para cualquier e-commerce. Eh, bueno, continuando con, con el tema, eh, el siguiente canal alternativo eh, es Twitter. Eh, Twitter eh, lo bueno es que tiene un límite de caracteres, entonces nos exige que nuestras respuestas pues sean cortas y concisas y que vayan eh, al grano. Entonces, eh, pues es un canal muy importante, digamos, en el que se puede dar servicio. Eh, en nuestro caso, pues no hemos tenido que dar eh, demasiado servicio al cliente a través de este canal. Digamos que si sí han llegado personas como a buscar eh, asesoría y todo eso. Y pues la respuesta eh, simplemente se hace a través de, de la plataforma de los mensajes directos. Entonces, eh, se va trabajando en eso. Bueno, tenemos una pregunta de Julio César Arcos y él nos dice que si Sendex ofrece una versión gratis. Eh, sí. Ofrece hasta un agente gratis, pero eh, vamos a revisar acá la página y ya le contesto exactamente. Eh, digamos que tiene limitantes, como que creo que deja la marca, bueno tiene otras limitantes, entonces vengan y miramos el producto en particular, el chat. Entonces vamos a ver los precios. Y entonces tenemos la versión light eh, Entonces es un chat simultáneo, eh, una calificación de chat y el historial por 14 días. Eh, nosotros estamos manejando eh, el de equipo. Tenemos cuatro o cinco asesores, si no estoy mal. Y bueno, acá dice que un número ilimitado de chats, eh, dos disparadores... Los departamentos, disparadores es que, digamos, si la persona entra, no sé, a contacto, entonces que se dispare el widget y salga de una vez el chat online. Eh, el send es message, es el dashboard del que les hablaba, la personalización del widget es otra de las características, por ejemplo, el color rojo, eh las fotografías, eh, digamos, si la persona no está conectada, si no hay un asesor conectado, va a salir el logo de nuestra marca, entonces va a salir acá el logotipo de, de ya Entonces esas cosas no se pueden hacer eh, en, en la versión light eh, Nosotros, eh, pues sí, lo, lo, a, eh, pagamos en dólares, eh, intentamos pagar anual porque... Cuando uno hace el pago anual, pues sale más económico, hacen un descuento, entonces pues, pues es mejor. Creo que la otra herramienta se llama OLARC. Eh, sí, es esta. Vamos a ver por qué salió acá. Uy, no, no veo. ¿Será esta? Sí, esta es la otra. No, no sé si tendrá no este también es paga pero la, la inversión da sus frutos o sea mi consejo es que hagan esa pequeña inversión eh, y les aseguro que va a dar eh, resultados y, y pues van a poder ofrecer una muy buena experiencia a los usuarios porque es un canal lo que les decía eh, orientado a, a que sea rápido e intuitivo. Entonces, pues nada. Eh, bueno, continuando con los canales, eh, seguimos con el canal de Facebook. Eh, canal de Facebook. Ah, bueno, en nuestro caso, eh, Twitter, eh, lo que les comentaba. Pero hay otras empresas que... Digamos, tienen su canal de Twitter, eh, eh, eh, digamos que muy enfocado. Por ejemplo, creo que Claro tiene un canal en Twitter que es eh, totalmente enfocado al soporte. Claro, Colombia, soporte. Claro, te ayuda. Entonces, eh, en nuestro caso, digamos que no somos una compañía del tamaño de Claro o Movistar, entonces eh, no vemos la necesidad de tener un canal personalizado eh, pues para cada uno de los frentes que pueda tener nuestra empresa. Entonces, eh, ese tema de soporte y todo, digamos, si llega a través de la cuenta principal... Eh, de nuestra marca, de nuestra empresa. Entonces, perfectamente lo podemos trabajar ahí sin necesidad de crear cuentas tan, tan, tan especializadas eh, pues para dar eh, servicio al cliente. Eh, en cuanto al tema de Facebook, eh, para el tema de, de servicio al cliente, eh, digamos que es la más popular y la más eh, preferida. Eh, nosotros también tenemos eh, un portal en Facebook, eh, por ahí también recibimos eh, todo tipo de, de dudas o de comentarios. Eh, intentamos eh, pues, tener un tiempo de respuesta muy corto porque eso es muy importante pues, para los clientes y para los usuarios. Eh, en todos estos canales es también importante tener los lineamientos de los que ya les eh, había hablado anteriormente. Eh, digamos, eh, agradecer el contacto, eh, eh, firmar con el nombre del asesor que, que atendió la conversación, eh, nunca eliminar eh, publicaciones así sean negativas de de los usuarios, o si sean quejas, sino que las personas vean que hay un seguimiento o que a, a, a nosotros como marca nos importan pues, eh, las personas que nos están eh, eh, comprando o consumiendo. Entonces, es importante tener ese historial y nunca eh, eliminar reportes negativos o quejas, sino tenerlo ahí e intentar darle solución lo más pronto posible y pues de la manera que sea la más adecuada para los intereses de nuestra marca y pues que nos beneficie y no perturbe digamos nuestra imagen eh, bueno el siguiente canal eh, alternativo es Skype en nuestro caso no lo hemos utilizado nunca pero eh, hace poco tuve la experiencia eh, no a través de Skype pero sí de Hangouts. Eh, y digamos que el, el, la característica principal es como la misma y es poder guiar a la persona a través de una pantalla. Entonces, digamos que yo tenía eh, pedí un soporte eh, específicamente al tema de Google AdWords y la persona me pidió que compartiera la pantalla y a través de mi pantalla ella me podía ir orientando dónde hacer clic, eh, dónde acceder, dónde cambiar eh, las configuraciones, etc. Entonces, eh, pienso que este eh, canal podría ser muy productivo, no sé, para determinados productos, sea, no sé, un software como servicio o, o no sé... No sé en qué otros casos se puede dar, pero puede llegar a ser muy útil tener como esa capacidad de ver la pantalla de un usuario para poder guiarlo en un paso a paso. Eh, bueno, y finalmente tenemos el tema de WhatsApp. Eh, eh, sus características es que es privado, es dinámico y es personal. Y en WhatsApp también, eh, nosotros en Auto ya en nuestra empresa, eh, pues también manejamos los mismos lineamientos. Entonces, eh, procuramos tener el logo de la empresa, eh, es bueno tener el horario de atención, porque a veces a la gente como que se le olvida y escribe a altas horas de la noche, o tener el nombre del asesor que está atendiendo esa cuenta. Eh, eh, y lo mismo, eh, saludar a los clientes, eh, personalizar la experiencia. Entonces, todos esos lineamientos, eh, intentar eh, documentarlos y aplicarlos en todos los canales que maneje la marca o empresa. No sé si hayan preguntas ahí. Bueno, Jenny Ávila nos hace la siguiente pregunta, que ya que se... ¿Qué se puede publicar en Twitter para pues, ofrecer una buena experiencia de usuario a sus clientes? Pues en Twitter, eh, eh, digamos que los contenidos visuales eh, tienen mucho impacto eh, y lo ideal sería no repetir las comunicaciones que uno hace en Facebook y en Twitter, sino que sean canales. Eh, Digamos que sí, que, que, que sean de la empresa, pero que comuniquen cosas distintas. Por ejemplo, Twitter es ideal para eh, comunicar eh, tips. Por ejemplo, hace poco eh, publicamos este: una conducción agresiva con aceleradas y frenazos continuos puede reducir la vida de las llantas hasta un 80%. Entonces, ese tipo de publicaciones eh, pues, eh, son más efectivas y digamos que son más adecuadas para el canal y pues, también para el tipo de usuario que se mueve en esos canales. Bueno, eh, invitamos a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta no la hagan y de igual forma también quisiéramos saber ustedes qué hacen para ofrecerle una experiencia de usuario agradable a todos sus clientes. Cuéntenos por el chat de preguntas y ya en un segundito vamos a, a contar todo lo que ustedes nos dicen. Listo. Entonces, eh, el siguiente punto que les quiero presentar es el uso de las redes sociales pues, para fortalecer la atención al cliente. Entonces, bueno... Eh, lo primero y lo más importante es dominar las, eh, las redes sociales, dominar todas las plataformas. Eh, si van a estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, eh, que las manejen todas a la perfección, que conozcan pues, cuáles son, eh, digamos, eh, los lo lineamientos, las pautas. Eh, por ejemplo, no sé, para pautar en Facebook, eh, hay un lineamiento que eh, los textos de la imagen no pueden ocupar más del 20% de la imagen. Si uno sube una imagen con más del 20% eh, del texto ocupando la imagen, entonces eh, lo van a rechazar y uno tiene que volver a, a diseñar todo e implementar todo. Entonces, eh, es fundamental pues eh, conocer las plataformas en las que están eh, eh, pues que están utilizando para su marca dominarlas y así poderle sacar el máximo provecho y no digamos cometer equivocaciones o también dado el caso pues perder el tiempo con el ejemplo que les que les di concreto eh, eh, otro punto era Cuentas dedicadas, eh, como les mostré con el ejemplo de, de, de Claro, Claro te ayuda, era pues el ideal es utilizar cuentas separadas, o sea, funciones y espacios diferentes para cada una de, de las especialidades pues, de la marca. Y igual, como les afirmaba, eh, si su empresa es gigante y tiene muchísimos departamentos. Eh, entonces sería bueno irse por ese lado, pero de otro eh, yo creo que es mejor mantenerlo eh, pues pequeño y manejable y ya cuando se vaya dando el crecimiento pues seguir sí empezando abriendo esos canales dentro de de, de, de, de las mismas cuentas eh, bueno, otro punto importante es informar informar en la página en, en, en, en, digamos, en, su, en su brochure, en, en, su, en su presentación, eh, las redes sociales que, que manejan. Entonces, por ejemplo, acá en Autoya, eh, pues eh, mostramos la parte social, solo manejamos Facebook y Twitter e intentamos manejar también el reconocimiento social. Eso le da confianza a las personas. Y, y le da una base sólida también, pues para, para generar más credibilidad y más profesionalismo también. Entonces, por ejemplo, acá en uno de los temas de satisfacción al cliente, pues digamos, agradecemos a, a los más de 2.000 seguidores. Entonces, es bueno mostrar, si tienen 5.000, 6.000, es bueno mostrar la cantidad de seguidores. Y pues un botón eh, que les permita también fácilmente darles me gusta a la página sin necesidad de navegar a otros sitios. Eh, por ejemplo, acá también vemos que el reconocimiento social pues eh, digamos que genera más confianza en las personas que están utilizando eh, nuestro producto o servicio. Entonces eh, vemos cómo... Eh, digamos, pequeñas reseñas sobre el servicio eh, pueden ayudar a tomar a una persona la decisión. Entonces, también es recomendable que en, en el sitio de ustedes, en su comercio o en su portafolio, también muestren eh, eh, testimonios de, de cómo ha sido la experiencia de, de sus clientes al, al utilizar sus servicios o productos. Eh, bueno, y, y otro tema importantísimo es eh, la empatía. Empatía básicamente es ponerse en los zapatos de la otra persona. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno llama, no sé, a Movistar, a Claro, etc. Y pues lo tratan súper mal, uno se siente mal, le da rabia, quiere terminar el servicio ahí mismo, entonces es importante eh, tener empatía y saber que al otro lado hay una persona y que está esperando lo mejor de nosotros, está esperando la mejor experiencia, entonces eh, es importante tener en cuenta eh, que estamos tratando con seres humanos, entonces eh, Siempre tener la mejor actitud, eh, el mejor lenguaje, eh, calma, paciencia, eh, pues para que las personas tengan una experiencia única y hablen de nuestra marca a todo el que conozcan y nos recomienden así también de voz a voz. No sé si hay preguntas en relación. Bueno, a la pregunta que habíamos hecho anteriormente, Fainori Valencia nos dice, brindar confianza, no decir mentiras. Brindar información clara y sencilla. Correcto. De acuerdo. acuerdo. ¿Listo? Listo. Bueno, eh, el siguiente punto, eh, les voy a mostrar una serie de herramientas eh, para utilizar en nuestros sitios web para mejorar la, la, la experiencia de usuario y la atención al cliente. Entonces, el primero, pues, es un formulario de contacto. Eh, es fundamental. Eh, es importante que el formulario de contacto eh, sea lo más sencillo posible y que tenga todos los ítems o rubros que sean de la mayor utilidad para nosotros. Entonces, en nuestro caso, pues pedimos, bueno, aclaramos que todos los campos son requeridos. Eh, pedimos el nombre, el correo electrónico, el asunto y el mensaje. Eh, nosotros tuvimos, digamos que a través de la observación y de escuchar a nuestros usuarios, eh, nos dimos cuenta que muchas veces las personas les daba pereza eh, llenar eh, el producto que querían Cotizar. Entonces, para eso hicimos lo siguiente. Entonces, vengan a ver si hay acá un producto que tenga la etiqueta solicitar. Bueno, todos los productos que tengan añadir al carro significa que hay stock. Y manejamos otro que se llama solicitar estoy buscándolo a ver si hay algún solicitar al parecer no hay ningún solicitar y no les voy a poder mostrar el ejemplo ¿Qué ejemplo era por acá no, no tenemos, tenemos todo en inventario a ver si acá en esta marca no. Bueno, les voy a explicar qué, qué hicimos para optimizar la experiencia de usuario. Entonces, eh, cuando no hay inventario, pero pues queremos seguir vendiendo las llantas, eh, agregamos un botón que se llama solicitar. Entonces, al darle clic en solicitar, la persona termina en la página de contacto pero en el asunto sale rellenado el campo con el producto en el que estábamos. Entonces, digamos que eso, eh, pues, les pareció excelente a los usuarios y también, pues, eh, a nosotros como empresa, pues, también, digamos, que evita que hayan problemas en el tipeo de referencia, etcétera. Entonces, eh, pues, optimizamos el proceso para ofrecerle una mejor experiencia a nuestros usuarios eh, bueno entonces eh, ¿cómo funciona el formulario? entonces el formulario eh, el nombre de la persona que está que está contactando Jair Cárdenas, eh, el correo electrónico al que queremos que me contacten Tenemos el asunto, eh, bueno, digamos, cotización, eh, cintura, todo, ta, ta, ta Obviamente, con el botón que les dije, eh, si saldría la marca, inclusive. O sea, estábamos con una Pirelli, una marca de llanta. Y acá podemos decir, hola, soy de la ciudad de Bogotá y necesito cuatro llantas en la referencia ya mencionada. Y entonces enviamos nuestro mensaje y ahí nos dicen eh, que gracias por contactarnos, eh, han recibido nuestro mensaje y se pondrán en contacto en la brevedad. Eh, ¿A dónde llega el correo? Llega a uno de los correos eh, eh, especializados, como les decía, eh, de la empresa. En este caso llegaría a ventas, y pues la respuesta, lo ideal es que también salga de allá para generar más confianza en las personas que están utilizando pues nuestro, nuestro, nuestro sitio web. Eh, otro tema importante es eh, tener eh, preguntas y respuestas eh, frecuentes. Eh, en el caso de nuestra empresa, eh, estamos trabajando en eso pero también nos dimos cuenta que digamos la gente las personas tenían varias eh, dudas técnicas en relación a los datos entonces generamos unos documentos que acá están fallando el, el diseño. Bueno, generamos unos documentos en el que respondían preguntas eh, sobre las especificaciones técnicas. Entonces, mucha gente se preguntaba qué era la H o qué era el 82. Entonces, eh, pues a medida de todas esas preguntas frecuentes, eh, se decidió mostrarle a nuestros usuarios eh, pues esa documentación para que tuvieran una idea de qué significaba cada, cada número eh, técnicamente. Entonces, eh, pues lo ideal eh, sería, digamos, en el footer, también tener eh, eh, esa página con las preguntas y respuestas frecuentes, con las dudas más frecuentes que tienen nuestros clientes que pueden tener en relación, por ejemplo, a los pagos, a los envíos, a los cambios, e inclusive problemas de, de uso de, del mismo sitio, sitio web. Eh, lo ideal de esa sección eh, sería escribir todo en formato pregunta-respuesta. Vamos a ver, siguiendo con el tema de Movistar, no si ellos tienen un FAQ para poderles mostrar. A ver. <coughs> Líneas más, no. Denuncia accesibilidad. No. Creo que tengo, sí si tiene. Ah, bueno, otro ejemplo que les quería mostrar también en el tema del chat online y que también... Eh, lo tenemos acá como una de las herramientas claves para mejorar la experiencia del usuario. Eh, es el ejemplo eh, de Tigo. Entonces, bueno, eh, me parece muy, muy, muy acertada la decisión de primero preguntarle. Digamos, le puede preguntar uno al sistema, pero si no, entonces decide eh, ya buscar la asesoría. Entonces, bueno, acá también el nombre correo y podemos dejar ¿eh? bueno un teléfono entonces el sistema nos informa que está buscando ayuda y bueno entonces en tigo también vemos cómo tienen los lineamientos entonces el sistema primero dice pues que está en la búsqueda de un asesor, eh, nos, nos prepara como para tener lo que necesitamos a mano y también nos dice una posición o un tiempo de, de espera estimado. Entonces vemos acá cómo personalizan la experiencia. Eh, tenemos la fotografía del asesor, tenemos el nombre. Eh, el lenguaje que ellos utilizan, por ejemplo, ellos eh, tutean, eh, me preguntan cómo estoy, eh, en qué me pueden ayudar. Entonces, eh, todo eso es, digamos, depende de cómo ustedes lo definan en los lineamientos pues, de su marca y lo que quieran comunicar. Por ejemplo, hay muchas empresas que prefieren no, tute no tutear porque les parece que que es demasiado atrevido y muy poco formal. Pero, digamos, si es una marca joven, no sé, como Tivo, eh, que es como que intenta ser muy cercana a, a, a los usuarios, a las personas, pues deciden hacer simplemente eso de, de tutear. Eh, bueno, y por último... Eh, tenemos el tema de Google Analytics. Eh, no sé si hayan más, más preguntas. No, bueno, Miguel, Emiro Vital nos dice, saludos, he estado atento a la información. Muchas gracias por la charla provechosa. Vale, gracias. Es que el problema es que no he podido acceder al Google Analytics. de acuerdo No. no. Bueno, pero continuamos con el tema y entonces por último eh, tenemos el, el tema de, del manejo de, de situaciones críticas que pueden suceder eh, pues con nuestras marcas. Esta es la frase eh, de un billonario norteamericano filántropo. Dice, son necesarios 20 años para construir una reputación y apenas 5 minutos para arruinarla. Entonces, eh, pues con el tema de los canales alternativos de las redes sociales, el problema es que el impacto de un mal servicio o una mala atención, ya no se quedan unos pocos, sino que puede llegar a convertirse en una bola de nieve. Porque, digamos, si una persona con influencias, o sea, con, no sé, demasiados seguidores en Twitter eh, tiene una mala experiencia, por ejemplo, en Autoya y, y la publica en su perfil, entonces eso se va a volver una bola de nieve y digamos que el impacto eh, pues va a ser muy grande para la marca y se va a ver afectada su reputación. Entonces, eh, pues para prevenir estos escenarios, pues lo mejor, eh, digamos, siempre es prevenir que curar. Entonces, es bueno tener, eh, protegerse también eh, frente, digamos, a esos eventos que pueden afectar eh, la, la reputación de nuestra marca, la, la credibilidad. Entonces, eh, por lo menos en nuestra empresa, en, en auto ya, pues eh, eh, nos dimos a la tarea de contratar a un nuevo abogado y, 11. pues, que nos trabajara eh, pues, los términos y, y privacidad. Entonces, eh, esto es importante porque nos ha permitido escudarnos eh, tanto de clientes. Eh, maliciosos que han digamos que querido como sacar beneficio como de nuestros mismos errores digamos eh, hubo un caso en el que eh, ingresamos mal unos precios entonces eh, se realizaron bastantes compras y pues los precios estaban mal estaban como a 400 pesos unas baterías entonces pues claro la, las personas empezaron ahí y entonces, pues, eh, nuestra defensa es que en los términos y privacidad, eh, pues, decimos que estamos propensos a equivocarnos y que eh, podemos tener errores en los precios y que podemos retractarnos eh, de acuerdo a los términos y, y condiciones. Eh, cada vez que un usuario eh, se registra en nuestra página, eh, tiene que aceptar esos términos y privacidad. Acá en el formulario de registro decimos al continuar estoy de acuerdo con términos y privacidad. E inclusive en los mismos términos y privacidad eh, dice eh, que simplemente con el hecho de usar el sitio web ya los está aceptando. Entonces eh, es bueno tener como eh, esos lineamientos eh, para poder, digamos, eh, atacar los problemas de una manera rápida y resolver los casos y pues también tener con qué. Y eso es todo. Bueno, ya hay muchísimas gracias, entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Vale. Diana Muñoz nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en invertir en publicidad paga en Facebook? Eh, ha sido mala eh, realmente nuestro fuerte o todos los, los el, el revenue eh, ha sido prácticamente por Google AdWords digamos que Google AdWords eh, la gente o por lo menos nuestros clientes eh, van a lo que van mientras que en redes sociales eh, nuestra posibilidad de convertir eh, clientes eh, ha sido muy, muy complicada. Hay marcas que les va súper bien, pero, pero pues a nosotros no, no nos ha funcionado tan bien como la publicidad en Google bueno Alejandra Borrero nos dice, ¿con qué frecuencia debo usar las redes sociales para ofrecer una buena experiencia de usuario? Eh, pues lo ideal tampoco es para publicar todos los días, sino eh, publicar cada tres días eh, lo mismo en Twitter, que si un día se publica en Facebook, eh, no se publique en Twitter o si está en Instagram, que no se repitan los contenidos. Bueno, y Beatriz Elena Saria nos dice que se debe tener en cuenta para una campaña en WhatsApp. Para una campaña en Whatsapp, ¿tú te refieres a...? Para brindarle buena experiencia de usuario los... Ah, ya. Eh, lo mismo, tener los lineamientos claros eh, de la empresa. Entonces, eh, tienes que tener eh, el logo de tu empresa, el horario de atención, el asesor, o sea, en el estado de WhatsApp puede estar el horario de atención, puede estar el nombre de la persona que está atendiendo la cuenta, eh, eh, presentarse, eh, saludar, personalizar la experiencia, eh, tratar a las personas pues con el lenguaje que acorden en los lineamientos pues de servicio al cliente. Bueno, y Diana Muñoz también nos hace otra pregunta, ¿qué hay de cierto que la gente no compra en internet? totalmente falso eh, pues la historia de nuestro negocio eh, es que en principio eh, pues era totalmente físico y pues entre la familia se decidió digitalizar eh, la empresa la empresa pues el nombre original se llama autorrines y llantas eh, y pues digamos que la digitalizamos y digamos que eh, viene a ser prácticamente como otro punto físico, pero si hablamos de resultados, digamos que en estos momentos el único punto físico que está funcionando es nuestro e-commerce. O sea, digamos que nosotros estamos perdiendo y en el e-commerce estamos dándonos cuenta que es el que nos está sacando a flote de nuevo y el que, pues, en el que se está vendiendo. Bueno, cuando se cuenta con una empresa que se está iniciando su proceso y pues que va a empezar a construir su página de internet y todos sus canales en la web, eh, ¿cuál es la recomendación, digamos, más importante para que esta página web, pueda darle pues primero más ventas a la empresa y segundo para que pueda tener mayor reputación. Es importante, no sé, por ejemplo, tener una persona dedicada solo a los canales. Sí. Eh, pues digamos, al principio éramos eh, tres personas como como dándole a la página y a medida que fue creciendo se fue viendo la necesidad de incluir más personas que estuvieran especializadas como en cada ámbito. Entonces, digamos, eh, al principio teníamos un presupuesto para publicidad y ese presupuesto, digamos, que podía cubrirlo totalmente una persona. Entonces dijimos, no, vamos a vender más, entonces vamos a aumentar más ese presupuesto pero esa persona no va a poder atender a todos esos clientes, entonces vamos a tener que meter otra persona. Entonces yo creo que la dinámica, por lo menos en estos sitios que empiezan así desde cero, es eh, ir eh, alimentando el sitio con las necesidades que cada quien vaya enfrentando. Porque no sería lógico, no sé, que en un principio no metámosle eh, cuatro personas que estén ahí metámosle, no sé, 5 millones en publicidad online para, para jalar muchos clientes. No, si vemos que está funcionando, entonces vamos mejorando y vamos aumentando pues también nuestras expectativas en relación a la parte. Bueno, Jair, muchísimas gracias por hacer parte de nuestras charlas virtuales Artesano Digital, el vale. sistema de información para la artesanía te agradece. Así como también nuestros asistentes, Diana Muñoz nos dice, gracias por compartir tu experiencia, anécdotas y consejos gracias a Artesanías de Colombia. Vale. Entonces gracias y sí. gracias a todos por, por escucharme y gracias a ustedes por la invitación y, y nada, espero que, que hayan aprendido mucho. Gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias también por acompañarnos en esta charla virtual. Adriana Mora nos dice, gracias por sus explicaciones, han sido de mucha ayuda para comprender un poco mejor las redes sociales. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Los invitamos a que, por favor, eh, si quieren revisar todas nuestras charlas virtuales, pueden ingresar a YouTube a nuestro canal oficial, lo en encuentran como Artesanía de Colombia. Allí van a encontrar una lista de reproducción que se llama Numeral artesanías de Colombia TV. Allí van a encontrar todas las charlas virtuales que hemos realizado a partir de 2016. Entonces, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Y les recuerdo a todos, bueno, tenemos 33 inscritos a nuestros premios Artesano Digital. A los que se encuentran hoy conectados, les contamos que a partir de esta semana ya empezamos a hacer la revisión de todas las actividades y pronto van a tener noticias sobre esta, estos premios Artesano Digital. Un abrazo y feliz día para todos.